Hoy hay fiesta en Chat. Fui invitado junto a otros streamers Quiero que vean la experiencia que es entrar a una de estas fiestas Porque ahorita yo voy a entrar como VIP, ¿ok? Pero aquellos que no son VIP, entran Pero tienen que entrar súper rápido Porque si no se pierden Porque si no, no entran Ya no eres humilde ¿Cómo que no soy humilde? Me olvidaron ¿Por qué no soy humilde? Y ahora pelos Espérense, ¿qué se viene? Yo <risa> No, espérate Si no fuera humilde, banda ¿Podría hacer esto? Órale, sáquense todos los bits Órale, sáquense todos los bits y, y las Suscripciones, mira, mi pistola llamada, llamada humildad, aquí tienes humildad Ahora, ¿quién quiere un poco de mi humildad? Es acá o ¿Dónde es? Where is? Aquí asustan, banda Ah, es aquí, ¿Al que está encendido, a la G, claro Estoy listo para la fiesta, estoy listo para la fiesta Una bestia, ¿qué es esto? ¿Hola? Oye ¿Qué haces con esa persona muerta ahí? Esto es una escena del crimen, banda. Esto es una escena del crimen. ¿Todo, ¿todo bien? A la bestia. ¡Ay, a la bestia, la bestia! Qué pedo Qué, ¿Qué pedo, eh, Fíjate, Estabas muerto hace ratito Hay que esperar a la siguiente persona ¿Esto soy el primero en llegar? ¿Sí? Es el primero en llegar, fallaste como mexicano ¿Sí? los, los, los los, que van a llegar solamente hablan español o hablan inglés también muchos No hablan español Ah, ok, ok, ok Es un evento exclusivo, banda No, no el evento es en inglés, pero nuestro, nuestro grupito es en español. El evento va, es una fiesta con DJs, con varios DJs. Creo que el evento dura como 5 horas, pero entonces, si no podemos quedarnos tanto tiempo, pues no podemos, ¿no? ¿Verdad? Pero el detalle es que nosotros fuimos invitados especialmente para entrar antes al evento, para tener la experiencia. Mira, llevo... Estoy... ¡Ey! ¿Qué pedo? Hey. <risa> es, es que escuché eco. Gamster ya está sí, Ya te puedes prender en mí también. Yo ya estaba bien prendido, perdón. Eh, y ahora. No, habrá ¿eh? más. <risa> la <otra persona>? no. <risa> ah, no. Lo no, del audio, lo del audio. Perdón, perdón. Esa cabezota. Ah, ah no, ella. <risa> no, esa cabezota. <risa> <risa> Nos, oh, oh. <risa> no es Ey. ¡Hola! Hola. Eh, ¡Hola! ¡Tal vez no me reconozcas hola, porque Gastero. tengo otro avatar! ¡Ah, sí te reconozco! Gastero. ¡Hola, Amy! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Estás ¿Está hace poquito. Te robó la botarga. Amigo, CR es re... No, hoy no voy a hacer stream. Voy a disfrutar nomás. <risa> ¡Exacto! ¡Exacto! Sí, sí, <risa> ¡Esto es re VIP, amigo! Es re, ¡Sí, de es re... hecho! A few layers con Oh, es sí, cierto, It's amazing, se ve muy... Right? <laughs> se ve muy... Se ve so yeah. fluffy, Can I touch you? Sure. <laughs> ¡Oh, yeah! ¡Hey! <laughs> ¿Puedo saludar, no? Claro, claro. <laughs> una maleducada, ¿viste? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Está, ese es mi saludo Qué distinguible tu saludo eh. Las puertas son abiertas, así que necesitamos que me Las puertas oficialmente Ah, ya están abiertas, ¿Ya están abiertas? ok, vámonos, vámonos, vámonos Uy, <risa> sí, está entrando un chingo de gente, banda Uy, uy, vámonos, vámonos, vámonos Patrón, no sabía que usabas peluca ¿Por qué? Después de lo que han visto de Twitch, sin pelos <risa> ¿Por qué? Pues, qué? ¿qué pasó? ¿Qué se vio, güey? No, oh, no Está yendo para los curitos, la e. <tose> Emi ¿Emi? <tose> no, no, les gustaría ir a, a los curitos? Órale, saca la cartera Saca la cartera ¿Cuál, qué, ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora tienes? Saca la cartera no, no, no, no. El celular no, no, no, no. Sin chip No tengo nada Toma, toma Te voy a dar, Dame, voy a dar la oportunidad no, me, toma, Te voy a dar la oportunidad. No, no, la oportunidad no va a tener No necesito el chip Dame la cartera Nada más Dame el celular Ok, me no, perfecto No, escúchame Es que Dígame, dígame. Te, te doy, te doy todo mi dinero. No te preocupes, toma, toma. Tómalo, tómalo. Dale. No, no, nada más. Placer hacer negocios. Antes era ladrón. Ah, ¿y ahora qué es? Ahora soy cobrador de impuestos. Muchas gracias. <risa> ¿Cuál es la diferencia? <risa> no es cierto, no es cierto. Te voy a dar tu dinero. Pero tienes que darte la vuelta. Uh -huh. Voy a dejar tu dinero en tu bolsillo. Bien. Y ahorita lo checas. Dámela, me la Ahí va. Ahí deja el ¿Qué dinero te vas a ya. Hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? De cómo, cómo? Deje, deje el dinero, ahí deje el dinero. No. Pero, eso espero, eso espero, eso espero, eso <risa> espero. Tus manos no llegan más lejos que tú Que tu tú mechón de, de la cabeza. No, estoy llegar. <risa> mira, mira. Oh no, me está pegando. Uh, uh. <risa> No me llega sí, Mira para arriba, mira para arriba Que te quiero agarrar del cuello oh, Toma, toma, toma señora, tome Mira cómo me la cacho, tome, tome Ahórcala, ahórcala por bluetooth ah, En la nalga, en la nalga! En la nalga derecha por favor Oh shit No grabes No, no ¿Estás grabando? No. ¿Estás grabando? No estoy grabando, no estoy grabando No, no, estás streameando Es diferente Es diferente, streameando, estoy streameando ¿A dónde vamos? Ahora vamos, hacia... ¿No? Hacia... Hacia... vamos a la fiesta de baile a ver la... A la madre ¿No escuchas oh. la música? Sí, sí, sí, sí, sí, sí Pero te digo que tengo que hablarte desde cerca para poder escucharte <ríe> Es como una fiesta real Wey, qué pedo con los efectos Wey, qué pido! Sí, bien loco esto! Miren, les voy a mostrar el pop. Está oscuro, man. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡A oh, la bestia! cómo está bailando, wey! ¡Cómo está bailando, eh, eh, eh, eh, eh. <laughs> Miren cómo se ve, weón. <laughs> <laughs> Puedes hablar con las personas que avancen en cámara. <risa> que les digo, Oye, Miren, les explico Ellos ahorita están en Nueva York Ese es un cuarto especial Donde ellos, por esta cámara Pueden vernos a nosotros Entonces, nos ven a nosotros Pero ellos están en IRL I have an idea, better <risa> oh, estoy viendo Estoy viendo okay, colores okay, okay, okay. y sabores ¡Para, gente, toda loca, para el ¡Juguito de manzana! ¡Ey! ¡Juguito de manzana! ¿Qué? Espera a ti ¡No! Banda Banda ¿Qué encontré? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Agarré eso ¡Ay! Oh, no. Banda, banda, banda, ¿ven esto? Estoy empezando a ver raro Estoy empezando a ver raro oh, la madre! ¡Oh! oh, oh. Ahora sí va a empezar la fiesta, loco. No, vámonos, vámonos. A la madre. Me he borroso! Wow. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. También agarré de eso. Esas canciones son de DJs, wey No es que alguien la haya sacado Son de ellos, son de ellos estas canciones Son de, de los DJs que están ahorita Aquí está, aquí está Emi No, ahorita ahorita voy por ella También está Nimu aquí enfrente bailando conmigo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Ay, ah, hay muertos aquí. Justo como en una fiesta increíble. Ey, ¿qué pasó? Primero se pide permiso y luego se aplasta la gente. ¡Evi! ¿estás perdida? Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Exacto, ven, ven, ven, ven. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Mira, te dejé un dulce. Ahí lo dejé. Agárralo. Ahí hay un dulce. Sí, es un dulce. Es un. No, nada más sale nada más agárralo una vez. Ahí está. Ahí quédate. Ahí quédate. Eso, pero ahora espera. No sé si en la cámara se ve. No, no, no. Sí se va a ver. Sí se va a ver. Sí se va a ver. Sí se va a ver. Ok, Entonces ese dulce es este muy dulzón, Ok tiene mucho sabor, tenemos, hey, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada, nada, nada, nada, le di un dulce, un dulce de, de de manzana, también hay dulces de manzana, así como el agua de manzana, ¿mande? Agua de manzana, cheers. Sí, sí, sí, sí, dale. Eh, eh, eh, eh. cheers, cheers, cheers, cheers. Eh, le di un dulce, le di un dulce, es un dulce de manzana. Sí. No es un dulce, no es un dulce, te mintieron, ¿Cómo? no es un dulce. ¿Cómo que no, no te, ¿Te mintieron? No. Es el de eh... caballo, mi cojita es caca de caballo. <risa> <risa> Pero sabe rico, ¿no? <risa> no lo probaste, dijiste que estaba rico. Que <risa> Pero aparte la caca de caballo. ¿Por qué vas al baño? Porque es, es un dulce especial. ¿Cómo? Y es un dulce especial. ¿Aquí está el dulce especial? Eh, sí. ¿Qué? haciendo usted eh no espérate espérate es que es que quiere dulce es que quiere dulce de leche y yo tengo dulce de leche ¿Quieres que me va a dar dulce de leche? ¿sabes que dulce de leche sale de la leche? ¿Sabes lo que te quiere dar este? No, no es cierto. Te quiero de vuelta. Te quiero vuelta. Te veo morada. No, ahora roja. No, no sé cómo te veo ven aquí. Te ver qué bonita. No, ya empezaron los tijerazos. que eran. <risa> yo soy el papel, yo soy el papel Chao, nos vemos, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Es mucho para ustedes, ya yeah.